Buenas tardes. Muchísimas gracias. Eh, un saludo cordial, fraterno para todos los expertos y para todos los representantes de los estados que están presentes. Eh, la siguiente, por favor. Vamos a hablar eh, un poco de eh, cómo se ha implementado a partir del 14 de enero de la aprobación de un decreto supremo emitido por el órgano ejecutivo eh, lo que implica el uso de las tecnologías de información y comunicación dentro de los procesos de contratación en el sector público. A partir de la aprobación de esta norma, se ha eh, incluido dentro de los procesos de eh, licitación para eh, licitación pública y para la, el apoyo nacional a la, al, a la empresa eh, todo lo que significa el uso de medios electrónicos en procesos de contratación. Se ha incorporado dentro de estos procesos la subasta electrónica y asimismo se ha generado eh, procedimientos para compras menores que tienen que ver con la consulta de precios de mercado y con el mercado virtual estatal. La siguiente, por favor, vamos a permitirnos explicar cada uno de estos. Vamos a empezar por el uso de medios electrónicos. Todo proceso de contratación, eh, desde la licitación, desde la publicación, desde la invitación a todas las empresas interesadas, hasta la adjudicación de la obra, existe una serie de actividades que eh, se hacían manualmente, que se hacían de forma presencial y que se hacían de forma documental. A partir de la aprobación de este decreto se ha incorporado son uso de medios electrónicos y esto nos va a permitir transparentar los procesos de compra del sector público. El uso de medios electrónicos en compras superiores a un millón de bolivianos, es aproximadamente 150 mil dólares, eh, empieza por todas las actividades previas a la presentación de propuestas que tienen que ver con todas las consultas que se hacen eh, a los proponentes y de los proponentes a las entidades públicas para la elaboración una vez elaborados los términos de referencia. Una vez que se ha publicado la, eh, la licitación, la convocatoria a las empresas, la presentación de propuestas se hace a través del sistema de registro único de proponentes del Estado. Los proponentes van a registrar todas sus, todos sus ofertas, van a registrar toda su documentación de manera digital. Eh, esta, eh, esto va a permitir a las entidades poder contar con toda la documentación e incluso incluir dentro de la propuesta lo que es el sistema de firma digital. También la apertura de propuestas va a ser realizada a través del de uso de medios electrónicos. El, se ha establecido la posibilidad de varias reuniones a través de formato Zoom que tiene que ver con la aclaración de propuestas, con la evaluación de propuestas eh, a través de también estos mecanismos para que todos los proponentes y también el público que esté interesado pueda participar, pueda presenciar todos estos procesos. Y finalmente la... Eh, que se llama el Registro Único de, de Proponentes del Estado, donde todos los proponentes se registran o tienen un, un, eh, un, una identificación y a partir de esa identificación establecen qué bienes o qué servicios ofertan. Cuando se ha publicado una propuesta a través de licitación pública, es decir, para estas compras o contratos mayores, el proponente va a seleccionar la propuesta en el, en, en el sistema de contrataciones estatales, que es donde está... de bien o servicio. Esto nos va a permitir eh, eliminar la cultura del papel, impulsar eh, la producción nacional porque está eh, dirigido a todo lo que son los productores. tienes, no es no aplicable para todas las copas, sino básicamente cuando eh, se trate sobre todo de medicamentos. De A través del de registro único de proponentes del Estado en un sistema que se llama Sistema de Contrataciones Estatales, eh, eh, permite la presentación electrónica de propuestas con el mecanismo que hemos visto anteriormente, todas las empresas van a presentar eh, sus propuestas a través del llenado de un formulario, van a juntar toda la documentación técnica y legal, pueden utilizar firma digital en estas, eh, la presentación de estas propuestas Llega el día de la subasta donde se va a establecer la, la, la entidad que está convocando, la entidad que está invitando, define los tiempos, define más o menos eh, cuánto, cuánto va a durar esta puja abierta y las empresas van a ir ofertando sus precios. Eh, una vez que se ha eh, llegado al precio más bajo eh, eh, durante el tiempo que ha durado la subasta, este, eh, el precio va a ser adjudicado, eh, eh, la, la venta va a ser adjudicada al mejor proponente. Una vez que se ha adjudicado, se descargan las propuestas, se van a evaluar las condiciones técnicas, porque eh, en la subasta se ha visto únicamente temas de precios, se van a evaluar las condiciones técnicas, y si las condiciones técnicas también es, eh, cumplen con los requerimientos institucionales, se va a proceder directamente a la adjudicación ya la firma del de contrato o a la orden de compra, y finalmente una vez suscrito el contrato se va a pasar a la recepción de los bienes En todo este procedimiento, el único paso que... Eh, oferentes o como probables proveedores del Estado van a eh, tener que presentar eh, las condiciones técnicas, eh, los, las características, los atributos de los bienes que está requiriendo la entidad y o, eh, también se puede en este plazo pedir eh, a otras eh, empresas, a otras entidades que presenten sus propuestas. La siguiente, por favor. Toda vez que eh, se ha presentado la propuesta técnica, se va a presentar también la propuesta económica que tiene que ser coincidente con lo que se ha publicado en el Registro Único de Proponentes. Se entiende que el Registro Único de Proponentes es un mecanismo transparente también para el proveedor. El proveedor tiene que establecer las condiciones, las características, los, los precios ofrecidos y estos, estas condiciones, estos precios ofrecidos se supone que ya son precios, de oferta que tiene que eh, tenerlos vigentes al momento en que una empresa una entidad pública va a requerir los bienes o servicios. Eh, una vez que se ha, eh, se ha coincidido el, la oferta técnica con la oferta de precios, la siguiente, por favor, se ya, adjudica. Ya el tiempo de la presentación ha culminado, si puede ir cerrando. Gracias. Ya, muchísimas gracias. Dos minutitos más y, y terminamos porque ya estamos en las dos últimas eh, diapositivas. Gracias. Y se adjudica directamente la propuesta. La siguiente, por favor, y una más para llegar simplemente a lo que es el mercado virtual estatal. El mercado virtual estatal es una herramienta también que se ha establecido para, para que las entidades más pequeñas entre 1 y 20 mil bolivianos puedan directamente hacer la compra de los ofertantes que están registrados en este registro único de proponentes del estado. Este, este mercado virtual estatal nos permite eh, hacer las compras eh, de, de manera mucho más eficiente, mucho más eficaz, mucho más transparente. Todos los productos, todos los servicios están publicados en este registro único y esto permite por supuesto a las entidades poder eh, acceder a estos productos entre un margen de 1 y 20 mil bolivianos. En la siguiente, por favor, para finalizar, es básicamente es el procedimiento. Las dos siguientes más, por favor. Eh, y eh, es, el, la entidad va a establecer las características, va a revisar en este registro público y prácticamente se da una adjudicación directa tomando en cuenta calidad y precio que están ya registrados. En este registro único de proponentes del Estado. Muchísimas gracias.